Buenos días, buenas tardes, buenas noches Esto es Tiffany Blog desde Utah para el Mundo Bienvenidas a mi canal Si estás visitando por primera vez Te invito a que te suscribas, comentes, compartes Y actives la campana de notificaciones Para que no te pierdas más de mis entregas En el video de hoy te voy a estar mostrando eh, Un testimonio de cáncer Que mi hermana Ingrid les envía desde Chile Te escuchamos Ingrid Hola, ¿cómo están? Yo soy Gabriela, o sea, Ingrid Gabriela la hermana de Tiffany eh, Vivo en Chile, hace ya va a ser 15 años Y hace dos años eh, fui diagnosticada con Disculpen, no estoy muy acostumbrada a esto eh, Fui diagnosticada con un cáncer eh, de mama que en la etapa que yo me enteré eh, ya era en etapa 4 y tenía dos tumores un tumor en la mama el cual me operaron por la aureola, y un cáncer o sea y otro tumor más los ganglios inflamados en la axila donde tengo ahí la operación por una cosa lógica no les puedo mostrar la otra eh, lo que tienes es que. Yo pasé por quimio, por radio, por todo lo que tenía que pasar. <risa> Ahora estoy con pelito y todo. Eh, lo malo es que eh, de un tiempo a esta parte he empezado a tener síntomas. Yo, en el momento que me hicieron por primera vez, eh, cuando me dieron el diagnóstico, eh, Resulta que en ese momento yo ya tenía muy pequeños pero tenía algunos focos de metástasis en los huesos eh, muy chiquititos, unas leves calcificaciones El tema es que de un tiempo a esta parte eh, estaba empezando a tener gradualmente fue problemas en los huesos eh, dolores muy intensos y me están complicando un poquito el, el diario vivir. Que sé, que sé. Yo siempre fui muy activa antes. Eh, yo soy cocinera eh, trabajaba muchas horas, trabajaba para aquí y para allá. Era el sostén de mi familia. Yo tengo eh, seis hijos, eh, que son mi orgullo, que por suerte he tenido que trabajar mucho para eso y ahora me veo en una situación eh, que de impotencia porque el que bueno me va a entender el que es así eh, para uno que es activo que está acostumbrado a hacer cosas diariamente es muy difícil que separe tu mundo de un día para el otro entonces tienes que afrontar eso y además ahora me pasa, eh, yo tengo, tuve que traer mi máquina, como no me puedo quedar quieta. Eh, logré juntar mi plata y eso para comprarme mi máquina y eh, estoy cosiendo en casa, hago arreglos, y con eso eh, me mantengo y hago lo que puedo. Y ahí está mi máquina, miren, para que vean. Este es mi pequeño y humilde tallercito. Y estoy... Eh, tuve que traerlo a mi pieza, a mi habitación. Porque ya no puedo subir y bajar la escalera. Todo el tiempo. De hecho, el mantener la espalda erguida, o eh, siento como unas punciones en la espalda que son terribles. Eh, y miren, yo siempre fui muy reacia a mostrarme o por ese tema de que, de que mi, mi de que mi manera de ser siempre fue muy yo, muy, yo, muy no, yo puedo esto, yo puedo los y yo pensaba que al mostrar mi manera de vivir hoy, de cómo estoy hoy. Era como una especie como de debilidad, como que no pude. Pero gracias a mi hermana y a, y a ver la positividad y en la manera que ella está ahondando sus cosas, me doy cuenta que es bueno por ahí también decirlo, porque a mí misma me pasó. Yo cuando yo me enteré que estaba enferma, nuestra hermana mayor la hermana de Tiffany y, y, y mi hermana, eh, justo moría. Entonces fue muy difícil para mí, primero decirle a la familia que yo tenía lo mismo en el mismo lugar y en una etapa tan eh, grave. Después tener que afrontarlo yo, yo como vi a mi hermana, yo no quería estar así, yo no, no quería... Eh, Kim, yo no quería radio, yo no me quería ver así, incapaz, no quería que mis hijos me vieran así. Eh, y Todo ese proceso fue muy complicado a mí. Yo, de hecho, les conté cuando ya estaba casi por hacerme las quimioterapia. Yo, a, las, a los primeros exámenes y todo, ni siquiera le dije a la familia, yo me fui sola. Yo, el primer tiempo, me enteré sola, eh, lo cual grave estaba. Entonces yo me di cuenta, eh, con mi, viendo a mi hermana y todo, que, que esto de poder hablar lo que a uno le pasa hace que, que otros que estaban en la misma situación que yo puedan eh, primero ser entendidos. Porque las demás personas, claro, como no, no saben, yo en ese momento ya estaba separada, pero tenía una buena relación con el papá de las niños. Y ellos no entendían. Yo empecé a trabajar demasiadas horas, a casi no estar en la casa. ¿Por qué? Porque yo decía, no, se tienen que acostumbrar a estar sin mí, eh, porque yo no me voy a hacer nada. no eh, Entonces era como ese mismo miedo me bloqueó y nadie me entendía, nadie eh, nadie eh, entendía mi situación, yo no quería decírselo tampoco a, a, a mis hermanas ni nada porque recién salíamos de un problema con, con mi hermana o sea reci, era recién mi hermana estaba muriendo como para yo decirles tengo lo mismo y grado 4 no tiene vuelta atrás y yo creo que últimamente he estado mirando muchos videos, muchas cosas y es verdad obviamente que uno pasa por esas etapas que es primero la negación uno nega, eh, no, a mí no, no, no puede ser, no, no, no, la, el enojo, eh, no quiero. Después la aceptación, pero esa aceptación a veces te puede llevar a un nivel de, o que te baja mucho. Yo he tenido eh, compañeras con las que hacíamos quimio cuando yo empecé las quimios entonces, eh, ver que se deterioran así muy fácilmente, porque eso, cuando tú llegas a la aceptación, hay gente que lo acepta como, bueno, esto es lo que me toca, esto es lo que hay, y lo odio, lo detesto, me deprimo, no quiero salir, no quiero verme pelada, no quiero... Para mí, por ejemplo, el verme pelada no fue tan terrible, y eso que soy súper orejona, pero no fue tan terrible, pero sí vi a mujeres que para ellas era fatal, y que se les terminaba el mundo. Entonces, como todas no somos iguales, por suerte, porque si todas fueran igual a mí, estaría patas para arriba esto. Pero como no todas somos iguales, eh, yo creo que es bueno poder tener la la opción de conocer o de ver a alguien que estuvo en tu misma situación, o que en este en tu misma situación, y de alguna manera al ver esos videos tú vas aprendiendo y te dan, y dices, es como una comedia, como que tú miras y dices, oh, eso me pasa a mí, oh, o sea que no soy la única. Ah, no, pero quizás, ella. ¿y ¿por qué tiene tantas ganas ella? No, capaz que lo estoy haciendo mal. Entonces lleva como que a uno se autoconozca también y el autoconocer se hace que ayudes a los demás en cierto punto. Entonces, yo creo que dentro de todo lo que uno puede ver como negativo, porque hay muchas personas que creen que estos videos o estas cosas son para penar. Ah, mira cómo da pena. O mira cómo, Y no, que eso fue lo que yo siempre, yo... Eh, por la familia que tuvimos, eh, siempre fuimos muy luchadoras nosotras. Eh, por mi papá, que era una persona que, que trabajó y que siempre se. Eh, y que llegó muy alto y que se mató para estar donde. o sea, mató literalmente, estudiando y todo. Nosotros siempre fuimos muy luchadoras en ese sentido. Y yo creo que por ese sentimiento de, de lucha que yo tenía. perdón, es que me duele de espalda ese sentimiento de lucha que nosotros teníamos, tenemos, el poder canalizarlo cuando tenés una situación de que tú te sientes débil, es difícil. Entonces yo creo que el canalizarlo en algo que puede ayudar a los demás, que es lo que hace, por ejemplo, mi hermana, es una terapia para mí, y es una ayuda para muchos más. Y eso eh, lo encuentro... Acán, como dicen acá en chile lo encuentro eh, buenísimo poder tener el apoyo de otras personas y eso es genial además del apoyo de hermanos o de y de la familia pero también hay muchas cosas que a veces uno por no eh, no quieres hacer sentir mal a este no quieres hacer sentir mal al otro o qué sé yo uno se guarda y ese guardarte te va haciendo mal y yo creo que estos videos son la manera de canalizar ese, ese, eso que tú te guardas por ahí. Que a veces uno puede llorar, que puedes estar bien, que puedes todo. Aunque las redes en sí son un poco negativas, creo que también son positivas para muchas otras cosas. Y espero que este punto, en este punto, que yo lo estoy viendo así, eh, podamos compartirlo y que puedan ayudarme. Y me gustaría quizás un día ver si podemos, desde la lejanía, porque mi hermana está en Estados Unidos y yo acá, en Chile, pudiéramos, eh, no sé, hacer un, algo juntas y que se los pudiéramos mostrar a ustedes para que vean que además, más con todo esto del coronavirus que está pasando y todo, por más que uno está lejos, el amor es de familia y todo eso, es súper importante y, y es muy fuerte. Y quien lo pueda tener... Aprovechenlo, eh, yo ahora estoy en una situación de que sé que no tengo vuelta atrás, eh, que sé que soy como una bomba de tiempo, pero es más difícil, o sea, es muy fácil cuando te lo dicen y es más difícil cuando lo empiezas a sentir, porque ahí es cuando tú te das cuenta que es real. Es como, por ejemplo, cuando a mí me dijeron que yo tenía este cáncer y que era grave y que todo lo cuestión. Cuando yo empecé, las primeras quimios eran... No, sí, tenía sus, los vómitos, todo eso que ya sabemos que pasa. Pero yo aún no, no absorbía que era lo que me estaba pasando. Y la gente tampoco. Porque yo tenía pelo, porque yo eh, me veo sana. hacia los ojos de los demás. Cuando quedé pelada... Y solo el hecho de subirte a un bus y que te miran y hacen, oh, tiene cáncer, oh, tiene. Y como uno se empieza a hinchar y todo, cuando empecé a ser visible para los demás, insólitamente empecé a ser visible para mí también. Me empecé a dar cuenta de que, oh, en realidad tengo cáncer oh, en realidad está pasando eh, y es difícil eh, tenemos días fatales tenemos días mejores pero aún así he decidido tener la fuerza y si esto es lo que nos tocó eh, ayudemos a que para otros no sea tan fuerte tan grave eh, y aprendamos a vivir con este con esta involución, porque es como cuando nosotros estamos como que fuéramos viejitos, pero más acelerados. Porque es como cuando dicen, oh, mi abuelita se achicó, oh, ¿qué le pasó? Antes era más grande. Nosotros estamos. También tenemos nuestra sección de chistes que estaré inaugurando en Tiffany Blog. Tengo un chiste para hoy, para que te diviertas en esta cuarentena. En mi sección de chistes del día de hoy, te voy a hacer uno. Déjame en tu comentario chistes que quisieras que Tiffany dijera en esta sección de chistes que estamos inaugurando ahora. Eh, ustedes, tengo una pregunta para ustedes, la audiencia. ¿Ustedes saben por qué el hombre casado es más gordo que el soltero? Ok, la explicación es sencilla. El hombre soltero va a la heladera, abre la puerta, mira y dice, ah, otra vez lo mismo, cierra la puerta y se va a dormir. Mientras que el hombre casado llega a su casa, va a su dormitorio, levanta la cobija, ve a su esposa, dice otra vez lo mismo cubre a su esposa va, abre la heladera y se va a comer me lo enviaron me lo enviaron les voy a decir quién me dio ese chiste San Jorge, mi esposo así que los tomates son para él en caso de que haya tomatazos déjenme en los comentarios un tomate o un smiling face si te gustó Dame un smiling, si no, tirame un tomatazo. Este, sección de chistes de Tiffany Blood. <ríe>